Hola qué tal amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing Gastronómico. Hoy vamos a crear juntos la mejor marca para tu restaurante y para eso necesitamos saber qué define una buena marca para restaurante, pero esto después del intro. Se necesita mucho más que una buena comida para tener un restaurante exitoso, tu ambiente, tu servicio e incluso tu presencia en línea son elementos importantes de toda la experiencia de tu cliente. Pero vamos a ver, ¿qué es una marca? Tu marca es lo que le da personalidad a tu empresa. Claro que ofrecer un producto de buena calidad es importante, pero ofrecer este producto en el contexto de una marca sólida es como envolver un regalo con un moño espectacular, creando de esta manera una experiencia completa para el consumidor. Una experiencia que a menudo comienza con las fuentes y los gráficos y termina con una deliciosa comida. Desde el principio hasta el fin, estos elementos deben ser coherentes. Si bien es cierto que una marca sólida es importante para promocionar tu negocio, una marca bien pensada crea una conexión emocional con tus clientes y diferencia a tu restaurante del resto. Seguro puedes estar pensando que la marca solo es importante para los restaurantes de cadena que dependen en gran medida de su identidad de marca. Pero los mismos principios se aplican a todos los establecimientos de restauración, desde el camión de comida o fat truck hasta un restaurante que sea ganador de estrellas Michelin. El branding es muy importante para tu restaurante porque te da la oportunidad de fidelizar a tus clientes con tu marca. Miremos los elementos principales de una marca de restaurante. A ver, todos tenemos una marca favorita, por lo general es porque nos identificamos con esta marca de alguna manera, por ejemplo, a mí me gusta Apple, y adoro mi Apple, adoro mi Mac. La ropa que usamos, el automóvil que conducimos, la forma en que decoramos nuestra casa, y por supuesto, los restaurantes a los que vamos, todas estas son formas de expresarnos a nosotros mismos, y allí encontramos una conexión con las marcas que preferimos para crear una marca que tenga un alto nivel de recordación, es decir, que sea bien pegajosa, debes tener todos o la mayoría de los siguientes elementos. El primero es el concepto. Por lo general, esto es lo primero que tenemos que decidir como dueños de un restaurante. Desarrollar el concepto de tu restaurante implica que tendrás que pensar cosas como, por ejemplo, el estilo de comida, el tipo de servicio y las otras características que te distingan y hagan tu negocio único. Piensa, por ejemplo, ¿Hay necesidad de otra cevichería en tu ciudad o el mercado está saturado? Podrías pensar que en principio es muy difícil, pero sorprendentemente no es imposible convertir tus conceptos en algo muy original siempre que lo orientes hacia una segmentación adecuada. El segundo es la segmentación. Esto ya lo vimos, pero repasémoslo. Piensa quién será tu público objetivo. Estás pensando en familias o en parejas románticas, o en empresarios. ¿Tus clientes serán muy trendy o sea, muy de moditas y cosas así o son relajados? ¿Cuál es el price point de tus clientes? Bueno, para los que no sabemos qué es esto, me explico. El price point es el punto en el que tus clientes consideran aceptable el precio de tus productos y en donde encuentras la menor resistencia al precio. Es decir, hasta dónde les parece caro lo que tú les quieres vender. En términos generales, estas son algunas preguntas bien importantes que debes hacerte al considerar tu segmentación. La tercera es la misión. Sí, señores, la misión de su negocio, y aunque algunas personas no lo crean, sí se usa para algo y es muy importante. La misión debería ser un párrafo breve que explica el propósito o razón de ser de tu negocio. ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr a nivel emocional con tu restaurante? ¿Qué le estás brindando a los clientes que no van a encontrar en otro lado? Una vez que hayas escrito tu misión, puedes usar estas palabras para guiar el resto de tus decisiones sobre todos los demás elementos de tu marca. El cuarto es el nombre. Uy, los nombres de los restaurantes. Bueno, los nombres de los restaurantes son muy importantes. Evidentemente. No creo que me vaya a ganar un premio Nobel por esta declaración, pero lo importante aquí es que tu nombre debe ser único y memorable, que tus clientes lo recuerden y lo hagan con una sensación de felicidad y de bienestar. El nombre de tu negocio debería dar a los clientes una buena idea de qué tipo de comida sirve y qué pueden esperar cuando entren por esa puerta. Aunque el uso de juegos de palabras para crear nombres es bien conocido, debes tener mucho cuidado y pensar bien este aspecto. porque nombre puede atraer a los transeúntes, pero también puede alejar a clientes potenciales. Por supuesto, la decisión final depende de ti, y aunque los clientes pueden entrar inicialmente entregados por el nombre a tu restaurante, deben quedarse por tu deliciosa comida y por el servicio excelente que das. El quinto es el logo. Todas las marcas comunican su imagen a los clientes a través del logo. En el caso de tu restaurante, debes intentar transmitir ciertos valores que identifican tu negocio, ya que en muchas ocasiones es el primer punto de contacto con los clientes y puedes, a través de un símbolo, influir en la decisión de compra de ellos. La creación y diseño del logotipo de tu restaurante es uno de los puntos más importantes que debes afrontar al comienzo de cualquier proyecto y no es una tarea sencilla. Hay muchos aspectos que rodean al logo y que tienen que ser elegidos en función de los valores que quisieras transmitir, como por ejemplo la forma, la tipografía, los colores, los símbolos, eh, la aplicación en, en diferentes tamaños y para distintos formatos. Ahora, los símbolos pueden ser componentes principales de los logotipos, pero no siempre son necesarios. De hecho, una fuente bien elegida puede ser muy efectiva para resumir la esencia de tu negocio. De todas maneras, mi recomendación en este caso siempre es que busques asesoría profesional y no intentes hacerlo por tu propia cuenta, a menos que sepas lo que haces, porque la mayoría de las veces esto no sale muy bien que digamos. El sexto es el tagline o eslogan. Un eslogan o tagline es una frase breve generalmente de no más de cinco palabras que resume las características determinantes de tu marca. Es la frase que normalmente se encuentran por debajo de un logotipo. Dentro de las herramientas del marketing, el eslogan es una de las herramientas más poderosas, ya que ayuda a incrementar los niveles de recordación en los consumidores y a diferenciarte de tu competencia. Yeah, yeah. Para que un eslogan sea exitoso, debes tener claro que será un recordatorio constante de lo que se hace en tu negocio. El éxito de un eslogan se mide y se ve cuando los clientes lo repiten una y otra vez. Un buen eslogan debe identificar claramente tu producto o tu servicio, en este caso el de tu restaurante, y resaltar los beneficios que lo hacen tan especial. El séptimo es el ambiente. El ambiente del restaurante es extremadamente importante. Aunque es cierto que muchas personas buscan los mejores restaurantes económicos del área y hay muchos ejemplos de establecimientos que aparentemente modestos, de alguna manera y por un golpe de suerte se han convertido en el mejor pollo frito del país? Pues, pero de todas maneras, esto no quiere decir que tus clientes no merecen un ambiente agradable a la hora de comer, es más, la mayoría de los restaurantes necesitan crear un ambiente agradable y que los diferencie. Aquí unos detalles a tener en cuenta, mucha atención, la iluminación, la decoración, la vajilla y los otros detalles de las mesas, el esquema de colores, la música que pones y a qué hora la pones, los uniformes de los empleados e incluso la actitud de los meseros. El octavo es la comida. La planificación del menú es un gran componente de la marca de tu restaurante y no solamente en el aspecto gráfico o estético, también hablamos de los platos que lo conforman. Revisa que los ingredientes que usas para crear o nombrar los platos de tu menú estén en concordancia con tu misión, para ver si encajan. Si promocionas tu restaurante como un establecimiento de la huerta a tu mesa, asegúrate de conocer y dar a conocer cómo y dónde se obtiene tu materia prima. O si quieres ser el mejor restaurante de hamburguesas de tu ciudad, tómate el tiempo para encontrar la panaria perfecta que te pueda proporcionar el mejor pan de brioche. Una vez que hayas establecido los principales componentes de tu marca, es importante mantenerse fiel a ellos y asegurarse de que tengan sentido juntos. Por ejemplo, pues no vas a servir un fide miñón en un plato desechable o vas a poner reggaetón en un restaurante italiano, ¿cierto? Pues no creo, no creo. Pero eso no quiere decir que no puedas mezclar estilos y combinarlos para desarrollar intencionalmente un concepto completamente nuevo. Pero cualquier desviación de tus lineamientos debería parecer intencional, porque si no te vas a arriesgar a afectar tu marca y a dejar a tus clientes bastante confundidos. En resumen... Todos los restaurantes tienen una marca, ya sea que se esfuercen o no. Ya sea un restaurante de altísimo nivel o un restaurante muy económico. Su marca le ayuda a los clientes a saber qué esperar incluso antes de entrar. Pero cuanto más creatividad y tiempo le dediques a cada componente de tu establecimiento, es más probable que seas reconocido y apreciado por clientes nuevos y fieles por igual. Espero que haya sido de utilidad para ti este contenido.